en una tierra perdida, despierto sin saber ayer caminaba por la senda de cemento de ese frío suelo que corta la inspiración entre paredes de concreto que esclavizan mi corazón de pronto todo se vino abajo condenados a vivir bajo tierra pero con el tiempo resurgimos y entre tribus nos hermanamos Transito hoy libre entre la vegetación. ¡Ah! Las ánimas salvajes en este mundo del ayer. El imperio de la humanidad no es más que un sueño del pasado, pues la arrogancia lo ha destruido. Hoy vivo aquí sin paredes, libre en contacto con la naturaleza en algunas zonas la antigua maquinaria se fusiona adecuadamente en otras solo hay destrucción, contaminación, violencia y muerte la continuación de esos cánones que casi nos llevan al extinción pero el mundo ha vuelto a empezar reptiles, aves y algunos mamíferos gigantes dominan sin rival la vida se abre paso y el flujo del tiempo, hoy, nos ha dado una segunda oportunidad. Al ritmo del rock y el heavy metal, entre pintura y carburadores de acero, recorro estas tierras pronunciando las palabras de la aventura. Un vieja sangre soy, respetando el único y verdadero código. Todos somos hijos de Gaia. Hola, estoy buscando un podcast Algo que me entretenga en el viaje al trabajo Que me haga reír Y que sea retro Pero no tan retro, por favor Creo que tengo lo que busca, señor Nuestra última adquisición se llama Veteranos Podcast ¡Tráelo, Turi! ¡Y qué Mmm, con que Viteranos Podcast, ¿eh? Suena interesante ¿Y de qué se trata? Explícale, Turi En Veteranos podés encontrar Memes, cine, videojuegos Memes, videojuegos Memes, memes y más memes ¡Detente, detente, Turi! Deja que mejor lo explico yo en Veteranos Podcast vas a encontrar videojuegos, cine, series, análisis y recomendaciones. Todo esto gratis. Y recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Veteranos Podcast, en YouTube como Los Veteranos, en Evox, Google Podcast, Spotify, Pocket Cast y tu plataforma de podcast favorita. Suscríbete y compartí.